La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso garantía económica de 2 millones de pesos mediante una compañía aseguradora a un guardia de seguridad acusado de ultimar a dos jóvenes en intento de asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público imponiendo dicha garantía económica y visita periódica por un espacio de seis meses el agente de seguridad privada habría ultimado a Luis Alberto Duarte Javier, alias Quiquito, y Jeffrey Ariel de la Cruz, cuando defendía de un asalto al nombrado Rafelito de la Cruz. Bueno, en el caso de hoy, que se estaba conociendo la medida de cohesión, a Guachimán que mató a esos dos pobres jóvenes, el nos encontramos con un ministerio público que no pidió prisión preventiva, cuando en Santiago una señora cuchilló un perro, una perra, y le dieron 15 días de prisión preventiva. Le imponen garantía económica, Recuerda. visita periódica, garantía económica de 2 milloncitos de pesos con una compañía aseguradora. Estamos hablando de 200 mil pesos. Bueno, lo peor que puede pasar, donde haya derecho que garantizar, una fianza de 2 millones de visitas. No creo que había que ponerle medida de coerción porque presentamos todos los presupuestos. La investigación está que él actuó en base a la legítima defensa. De otra persona. El artículo 328 es claro que no hay crimen ni delito cuando se comete repeliendo el ataque de noche en defensa de sus bienes o de otra persona. Es decir, no había que ponerle una fianza de 2 millones por una compañía tal como lo hizo el tribunal. Eh, nosotros la vamos a realizar la medida porque el, la persona es muy limitada económicamente. Para NTN, su noticiero regional. Joanny y Pauli.